Hidalgo Polen, Franklin Hidalgo Polanco. Franklin, ¿qué te pasó? Eh, en los maestros, dos muchachitos menos que yo siento que eso me, me atracaron y me quitaron todo. Y Yo quiero mandar un mensaje a ellos porque yo lo conozco Y diciendo vive su papá y donde él vive, en el segundo piso, arriba de la banca. Que me mande el teléfono, que eh, me mande lo que me quitó porque si no, eh, eh, vamos como hombre va a ser peor la cosa. Que me mande mi teléfono para que después no estén los papás gritando y que le, van, le Mande mi teléfono, por favor. ¿Fueron dos? Fueron dos. Sí, dos ellos. ¿Cómo pasó todo? Explícame. Yo venía yo allá mismo para el aeropuerto y venía cruzando el puentecito de ahí, desde los piantini. Y ellos vinieron cada uno con una pistola y me la pusieron en la cabeza. Y me llevaron los de, un par de tenis, me llevaron un iPhone y me llevaron ciento y pico de dólares. ¿Cómo todo fue, entonces. Eh, a las seis de la mañana que iba para el aeropuerto. ¿Eran dos menores? Sí, dos menores. Y yo sé cuáles son y dónde viven y todo, arriba de la banca. Ahí en los piantini. Que me manden mi vaina para que evitemos problemas mayores. Para que después la mano esté diciendo que su hijo no hacía nada. Como dicen siempre, que su hijo era sano y que... que uque, ah. ¿Y el nombre tuyo? Franklin como acá ahora, profe.